Carta abierta a la excelentísima presidenta de Brasil, señora Dilma Rousseff, y a los ilustres miembros del Congreso Nacional de Brasil. Los abajo firmantes pertenecemos a entidades o somos académicos y activistas comprometidos con el movimiento de economía solidaria en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Y somos una expresión de la búsqueda y realización práctica que hacen millones de personas que ven cómo las organizaciones de carácter comunitario, asociativo, cooperativo y mutualista han sido creadas para responder a las necesidades de empleo y de bienestar de los pueblos. Estamos favoreciendo la expansión de relaciones sociales y económicas integradoras y democráticas, así como la viabilidad de una economía que permita a todos los hombres y mujeres con igualdad satisfacer las necesidades y ambiciones, cuidando que las generaciones futuras también puedan satisfacer las suyas. Es por eso que nos dirigimos a ustedes para expresarles que... El 17 de noviembre de 2010... Vimos con beneplácito la promulgación de un decreto presidencial en Brasil que disponía del establecimiento de un sistema nacional de comercio justo y solidario conducido por una comisión gestora nacional compuesta por representantes estatales y de la sociedad civil. Brasil se constituía así en el primer país del mundo en instituir una instancia de coordinación de acciones de gobierno nacional para el reconocimiento y promoción de las prácticas de comercio justo y solidario. Hemos seguido con interés el proceso de promoción de la economía solidaria efectuado para el estado brasileño desde algunos gobiernos municipales y estaduales a partir de fines de los 90 y particularmente desde el gobierno federal con la creación de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria del Ministerio de Trabajo y Empleo en junio de 2003. Valoramos especialmente la realización del mapeo de la economía solidaria eh, impulsado por las CENAES entre 2004 y 2005, trabajo que permitió uh, registrar a más de 20.000 emprendimientos en todo el país, colaborando para su integración y sus intercambios, a la vez que promoviendo esta visibilidad tan importante en el diseño de políticas públicas y en la construcción de marcos jurídicos específicos que las hagan sustentables. Conocimos también del empeño de SENAES en establecer mecanismos efectivos e institucionalizados de participación social en la formulación y acompañamiento de las políticas públicas de economía solidaria. Esto se manifestó en la puesta en marcha del Consejo Nacional de Economía Solidaria con representación de los diferentes niveles de gobierno, y de emprendimientos y entidades no gubernamentales de fomento a la economía solidaria. Así como en la organización, en asocio con el Foro Brasileiro de Economía Solidaria, de conferencias nacionales de economía solidaria, que movilizaron a miles de personas en todo Brasil, con conferencias preparatorias a nivel municipal, microregional, y estatual. Siempre hubo un canal directo de diálogo entre el equipo de SENAIS y la sociedad civil, no solo de Brasil, sino internacional, lo que hizo posible su participación en diferentes espacios de debate regional e intercontinental del Movimiento Social de Economía Solidaria, como los celebrados en Cochabamba y Dakar en el 2005, La Habana y Lima en el 2007, Luxemburgo en el 2009 y Medellín en el 2010, donde una nutrida delegación latinoamericana mostró al mundo los avances en la co-construcción de políticas públicas mediante la interlocución del profesor Paul Singer, secretario nacional de Economía Solidaria de Brasil. Otro hito en la intervención estatal de fomento de la economía solidaria se dio el 2007, también en Brasil con la creación del Frente Parlamentario de Economía Solidaria en el Congreso Nacional, paso importante en la construcción de un espacio de interlocución del Movimiento Social de Economía Solidaria con el proceso legislativo. Todo ello, enterados de la presentación al Congreso Nacional del proyecto de ley número 865 de 2011, que modifica la ley número 10.683 del 28 de mayo de 2003, y crea la Secretaría de Micro y Pequeña Empresa, como órgano encargado de formular, coordinar y articular las políticas de apoyo dirigidas a la micro y pequeña empresa y al cooperativismo y asociativismo urbanos, transfiriendo su estructura al Consejo Nacional de Economía Solidaria y las competencias que recaen en la actual Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Brasil, declaramos... Nuestro respaldo a la movilización del Foro Brasileño de Economía Solidaria por la enmienda de este proyecto de ley y a su solicitud de retirar del PL 865 todas las atribuciones relacionadas a la economía solidaria. Suscribimos, como ellos, la importancia de preservar y fortalecer dentro del gobierno federal un organismo competente para atender la especificidad del sector cooperativo y asociativo de la economía. Nuestro reconocimiento a la voluntad política de apertura y negociación que muestra el gobierno brasileño respecto a los cambios propuestos sobre el proyecto de ley 865. Con la decisión de realizar audiencias públicas estaduales y una audiencia pública nacional para su debate y resolución. Nuestro saludo al relanzamiento del Frente Parlamentario de Economía Solidaria, espacio de diálogo y de debate democrático que estamos seguros y seguras permitirá alcanzar en programas de gobierno hacia política de Estado de Economía Solidaria en Brasil. Somos testigos de que gobiernos de diferentes países de Latinoamérica y Caribe han venido avanzando en el reconocimiento legal y la institucionalización de la economía solidaria, como una vía necesaria para resolver problemas de exclusión y desigualdad de oportunidades, así como para abrir caminos a una economía más justa y socialmente eficiente. En particular, hemos observado cómo en Brasil se ponía a prueba la posibilidad de la co-construcción de políticas públicas, con activa participación de los actores organizados de la economía solidaria, constituyendo un ejemplo, para la región y para países de otros continentes. Hacemos votos para que esa propuesta de política democrática y participativa se consolide y podamos todos asumirla como una opción, no sólo deseable, sino factible y sostenible de política de Estado. Chile apoya el Movimiento de Economía Solidaria de Brasil. Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria, RIPES Organización Mundial de Comercio Justo World First Trade Organization, WFTO Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores, Colapot. Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, Red Rubita. Rey de Investigadores Latinoamericanos en Economía Social y Solidaria, ruiz. Espacio Mercosur Solidario. Mesa de Coordinación Latinoamericana de Comercio Justo. Grupo Red de Economía Solidaria del Perú. Red. Espacio Ecosol México. Grupo de Economía Solidaria de Quebec. GESQ. Quebec, Canadá. Red de Socioeconomía de la Solidaridad del Sur, Redes Soles, Chile. Coordinadora Nacional de Economía Solidaria, Uruguay. Coalición Rural, Coalición México y Estados Unidos de Norteamérica. Chantier de la Economía Social, Canadá. Red, Red, Red, Red de, Red, de la Economía Social, Canadá. Consejo Mexicano de Empresas de la Economía Solidaria Espacio Nacional de Economía Social y Solidaria de Argentina, ENES Confederación Nacional de Cooperativas del Perú Mesa Nacional de Trabajo Cooperativo y Solidario de Colombia Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía Comisión Episcopal de Acción Social de la Conferencia Episcopal Peruana Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria de España Revista Otra Economía, RILES Red de Economía Solidaria Macrorregión Nororiental, Perú Grupo Iniciativa de Economía Solidaria de Chiclayo, Perú Red de Producción de Bienes, Servicios y Saberes de Economía Solidaria, Cuenca, Ecuador. Junta Nacional del Café, Perú. Red Comal, Honduras. AgroSolidaria, Confederación Colombiana. Firman también la carta el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa IDEAC, de la República Dominicana. La Corporación Creemos, de Colombia. El Grupo de Estudios sobre Colonialidad de Argentina. Redesol, Antioquía, de Medellín, Colombia. ICECOR, el Instituto para el Comercio Equitativo y el Consumo Responsable de Buenos Aires, Argentina. Comercio Justo, Uruguay. ASOPRICOR, la Asociación para la Promoción Integral de Comunidades Rurales, de Tocaima, Cundinamarca, Colombia. La Asociación Civil Bienaventurado a Los Pobres, San Fernando del Valle, de Catamarca, Catamarca, Argentina. El Grupo Género y Economía del Perú. La Asociación Civil Trabajando por la Economía Social, TES, de Buenos Aires, Argentina. El Centro de Propuestas para Otra Economía, CEPOE, Cooperativa de Trabajo Luján, de Argentina. La Corporación Vamos Mujer, de Colombia. Cocomal, Consumo y Comunicación Alternativa, de Costa Rica. Y el Emprendimiento Textil Artesanal de Mujeres, Sonco Argentino, de Buenos Aires, Argentina.